Todo esto me recuerda a una película de Scorsese, pero no por lo que estás pensando. Mierda. No es por la situación de ahora, hay muchas cosas que hacen característico a Scorsese. Yo voy a destacar tres. Sus temas más recurrentes son la religión y el poder. Aunque la película no vaya de ninguna de las dos cosas, siempre hay algo relacionado. El poder puede ser desde pertenecer a un grupo mafioso, ser rico a cualquier coste o simplemente tener éxito en el mundo de la comedia. En cuanto al otro, tiene un catálogo más amplio y no necesariamente tiene por qué ser una religión. Va más con la fe y ser fiel a unos principios. Incluso a veces poner en duda tu relación con tus creencias. Esto no te hace ni único ni inimitable, hay que ahondar un poco más. En otras películas se dice que cada personaje es el protagonista de su propia historia. Con Martin no se puede decir lo mismo, ya que es mucho más fácil ver a sus personajes como antagonistas. De hecho, hay muchos que me cuesta pensar en ellos como buenas personas. ¿Qué te esperas de alguien conocido por hacer películas de gangsters? Aunque estén al borde de ser completamente villanos, empatizas con ellos. Tienen carisma, son personajes muy ambiciosos que se ponen ellos solitos en situaciones límite con tal de lograr sus objetivos o saciar sus ansias de poder. No en todas sus películas, sus personajes son así, pero es algo que se ha repetido mil veces. Hay otras características que lo hacen inimitable. Se podría hablar de la música, de su uso de la cámara, pero yo prefiero hablar del montaje. Él y su montador habitual, Thelma Schumacher, siempre llevan el montaje al límite. Normalmente no se debería de notar el corte, pero a ellos no les da miedo que se note siempre que su uso transmita lo que necesite la escena. Ambos han montado secuencias icónicas. Son las únicas personas que pueden usar la voz en off sin que nadie tache a sus películas de malas. Martin aprovecha todo el lenguaje audiovisual a su favor, incluso cuando algo en un principio no les funciona. Por ejemplo, el asesinato a un miembro importante de la mafia en Goodfellas. En los primeros montajes, la gente no entendía por qué ese hombre era distinto a otros mafiosos. Otros directores hubieran regrabado toda la secuencia para dejar claro por qué este tío les mete en problemas. Pero él se las apañó para remontar la escena de tal forma que solo hubiera que grabar una voz en off que lo dejara claro. Incluso, le dio importancia al principio para terminar de asentarlo. La conjunción de todos estos elementos hacen que Martin Scorsese sea inimitable. Puedes intentar replicarlo, pero nunca te saldrá algo como él lo hace, ¿sabes? Toda esta situación me recuerda a otro inimitable, uno que bebió mucho de Scorsese al principio de su carrera. Pero igual de eso te hablo otro día.